Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video con ayuda de Serge y Steffi aprenderemos sobre las señales AC y sus características y algunos ejemplos de dónde encontramos estas señales. Acompáñame a verlo. Primero vamos a hablar de las siglas AC que provienen de su nombre en inglés, que en español significan corriente alterna. Pero, ¿qué es la corriente alterna? Bueno, es la variación de las cargas eléctricas en dirección y tiempo, por lo tanto hay cambios de voltaje y corriente. Esta energía la podemos encontrar en la energía eléctrica de tu casa, es decir, la energía que permite que enciendas la luz o conectas los electrodomésticos por medio de tomas eléctricas. ¿En cuáles elementos de tu casa se utiliza la energía de señales AC? Muy bien, puede ser al conectar la lavadora o el refrigerador. La forma de representar la corriente alterna es por medio de una forma de onda. La forma de onda de la señal que llega a tu casa es sinusoidal, y la podrás conocer en tu clase de matemáticas cuando veas trigonometría. Pero una señal AC puede tener diferentes formas de onda, ya sean cuadradas o triángulo, entre otras. Estas señales las podemos ver por medio de herramientas como un osciloscopio. En este caso utilizaremos un osciloscopio virtual que podrán descargar en sus computadores. Y las señales AC las podrán generar por medio de una aplicación descargada en el celular. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.